Eh, puede ser también, en lugar de esas leyendas donde Quetzalcóatl va dejando sus bellas criando los lugares, puede ser también algo como hoy en día hacen los eh, cubanderos eh, mazatecos, que antes de ejecutar un, una ceremonia importante, es necesario invocar a los lugares del paisaje. Porque si no invocas a los lugares, pues no te van a poner atención, ¿verdad? O sea, si, si, si, si yo nomás me siento ahí y no hablo, pues ustedes no van a entender que soy el que da la conferencia. O sea, hay que llamar la atención, hay que llamar a la gente, hay que verlos, hay que llamar a los ceros oye, cerro tal, tal cerro tal, río tal, cueva X, eh, y algunos juganderos realmente llegan a los cientos de lugares, de nombres de lugares que van recitando antes de ejecutar, antes de ejecutar este, sí, este, el ritual, entonces eh, igual podría ser algo así, una recitación, porque el libro es para leer, para verbalizar, pues, ¿no? una recitación en que se van mencionando todos los nombres con su fecha simbólica para, de alguna forma, activarlas, para, pues, atraer la atención ahí. Esos son elementos de la representación geográfica de la época prehispánica que hoy en día son bastante difíciles de entender. Otro tipo de listado de lugares de la geografía son las listas de conquista, como aquí en el códice Nuta cuando Ocho Venado va conquistando por todos lados. Tienes esas listas que van zigzagueando entre las líneas rojas, este, así... Y todos tienen su flecha clavada, indicando que sean lugares conquistados, tienen un día, ese caso se parece representar el día de la conquista, porque falta el año, que es parte de las fechas de lugares o simbólicos, siempre traen un año y un día, este, por ejemplo aquí lo podemos ver, ¿no? siempre es un año, un día, año y día, año y, año y día, año y día, año y día, pero aquí nomás son días, entonces se supone que son los de la conquista, y entonces va conquistando por esos lugares pero vemos también que hoy no hay ningún contexto geográfico no podemos saber qué tanto es la distancia entre este y este o si este está al norte sur, poniente, oriente de este pues, no hay manera, no hay ningún contexto que nos ayuda a orientarnos en el paisaje con esos nombres, por lo tanto es casi imposible identificar esos lugares conquistados en esos listados, tenemos montones de esos lugares conquistados, pero virtualmente ninguno identificado, debido a la falta de un contexto, de escala, de orientación, etc. Curiosamente, en, en, la, en ese códice cuicateco, por Filipe Díaz, de la región cuicateca, tenemos igual una serie de esos lugares que se van conquistando, incluso aquí están los piecitos que nos marcan la lectura del documento, pero en ese caso los lugares están ubicados a dos lados de un río, entonces de repente sugiere, de repente lo que es un listado se sugiere una cierta escala geográfica, estamos en una cuenca, Se este, están conquistando pueblos a los dos lados de un gran río ya de repente estamos pensando o visualizando una escala geográfica este, que no va más allá de una cuenca pues, ¿eh? Pero no solamente los listados son elementos de la representación del paisaje, sino también en eh, algunas ocasiones los códices contienen representaciones sumamente complejas, paisajísticas, y son pocas. Y dos códices, sobre todo el nutal y el son, tienen contienen varios de ellos, y la más espectacular es esta del códice eh, nutal. Eh, donde se representa un enorme cero como trasfondo de una serie de eventos históricos eh, que van ocurriendo pues, al pie, encima y en, la, en las laderas de ese cero. Pues, ¿no? eh, hay dos diferentes interpretaciones, que sea Montalbán o sea Montenegro. Yo personalmente prefiero la segunda, que quiere decir que es ese cero, Montenegro, arriba de Tilantongo. Eh, aquí está el sitio que sería ese sitio, que sería este en la realidad eh, las peñas, que serían esas peñas acá, este, pero bueno para los que creen que es Montalbán igual van a encontrar esos elementos, obviamente y ahí está justamente lo difícil, aunque es una representación paisajística está altamente icono eh, iconoizado, este abstraído ¿no? este, estilizado eh, no hay suficiente realismo para decidir con esa información nomás qué cero es. Ahí, ahí, ahí se necesitan usar otros elementos, por ejemplo los que creen que es Montenegro, se basan en ese insecto eh, que es un, este, una chichara aquí en el, en el, en el, en el lugar, este, y de hecho Montenegro fue conocido como cero de la chichaga en la época prehispánica. Eh, pero hay que basarse entonces en ese tipo de información más factual y no tanto la representación, es muy, muy este, abstracta. Pero son espectaculares representaciones del paisaje de, en, la, en, en, la, en, la, en las expresiones gráficas del posclásico del, del postclásico prehispánico. En el Venebonensis tenemos similares, ¿no? vemos eso de arriba con 12 diferentes cumbres, o sea, aquí hay una enorme cordillera de 12 cumbres, pero no sabemos dónde están. Y en, aquí sí, parece que tenemos un cierto contexto, o sea, lo que estamos buscando son 11 cumbres, 12, pero 12 ceros este, que tienen esos nombres. Pero el problema aquí es obviamente de que eh, la Misteca es bastante grande, tiene muchos ceros, como ustedes sabrán. Y entonces, ¿dónde exactamente está esa cordillera particular? Es bastante complicado, también porque no hay buenos mapas de la Mixteca. en Mixteco, todo es en español, el Inegi publica buenos mapas, pero no se interesa en la este en Mixteco. Y los Mixtecos tampoco no han trabajado el tema, o sea, no hay realmente para alguien interesado en el paisaje en Mixteco, materiales trabajados. Es un tema que por lo general no se ve como interesante, mientras que es uno de los elementos que más rápido eroda con los jóvenes que ya no trabajan en el campo. Ellos no conocen la toponomía local en muchos casos. Este, una vez hicimos una prueba en Tulancingo, con algunos hablantes grandes del chocho, y ellos en un área de 50 kilómetros cuadrados Llegaron a aproximadamente 250 topónimos en Chocho Pero los jóvenes niegan a 25 O sea, quiere decir Que uno de los conocimientos que más rápido eroda Es el conocimiento del paisaje en la lengua local Porque todo el mundo se va a acordar después Y se va a registrar cómo se dice tortilla Pero cómo se llama tal premio por ahí eso ya nadie lo va a saber pero si sí es el conocimiento que necesitamos para el estudio de esos documentos y no se está generando y no lo hay entonces no hay avance en la identificación de esos obvios elementos del paisaje de la mixteca obviamente es uno de esos elementos de la fundación de las regiones ¿no? aquí tenemos ese fuego nuevo que ya vimos antes aquí tenemos otra vez ese fuego nuevo pero en ese caso Sabemos que ese representa el norte, ese glifo del cero partido y del cero de, de, digamos, tabla de ajedrez, es el signo de la dirección del norte, pero a la vez probablemente representa un lugar real, obviamente en el norte de la Mixteca, pues, ¿no? Para darle nombre al norte. Noten ustedes también que hay siete cuevas aquí en eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Ticomoso. O sea, es una representación del norte, pero a la vez muy probablemente una representación de un paisaje real donde se hacen los mismos rituales que hemos estado viendo en la fundación de las regiones de la misteria. Bueno, ahora, la conquista y sus efectos sobre las representaciones del, del espacio. Hemos visto que en realidad, en el material que tenemos, esa idea del mapa con sus linderos alrededor, no hay. No hay nada ni similar a eso en la documentación de estilo prehispánico. Y entonces hay que pensar, esos mapas y lienzos, la gran mayoría de los documentos que tenemos en las comunidades, ¿qué tan prehispánicos son? Pues, ¿no? ¿O qué tanto son continuidad de tradiciones prehispánicas, más bien dicho? ¿Y qué tanto son respuestas a situaciones, a cambios dramáticos que están pasando en las comunidades, y ahí hay que entonces ver el tema de las diferentes respuestas que las comunidades dan al hecho de la conquista. ¿no? Básicamente en el siglo XVI eh, temprano, este, eh, vemos que no hay una sola respuesta, que es de esperar, o sea, yo creo que muchas veces la historiografía peca de generalidades y llegan los españoles y pasa esto. Pero, ¿dónde pasa esto? Porque estoy seguro que tres pueblos por el, hacia el oriente pasó algo diferente. O sea, no es muy peligroso generalizar las respuestas de las comunidades a la conquista española. Porque claro que hubo varias respuestas, nadie sabía cuál era la mejor manera de de tratar con ese fenómeno de esos este, europeos que estaban invadiendo Mesoamérica. Había posturas distintas, respuestas distintas, eh, eh, eh, tácticas distintas de, de lidiar con eso. Y eso también lo vemos en la, en la, en la pictografía, donde ese es el códice Selden producido en 1560 más o menos en Jaltepec. Santa Magdalena Jautepec, al sur del Valle de Noxitlán. este y aunque fue pintado 40 años después de la conquista, no revela absolutamente más, la más mínima influencia española. Ninguna. Se la han buscado, en, pero no hay. Ese señor, el que comisionó el libro, probablemente el señor de Magdalena Jautepec en ese momento, dijo, yo quiero un libro, tal como lo tenían mis ancestros. Y no me viene con esas mamadas de la gráfica española que no sé qué. Lo quiero igual como mi bisabuelo pues. ¿eh? Porque su mensaje era uno del poder tradicional. Él era el cacique tradicional, el descendiente directo del linaje prehispánico, y en su mensaje, incluso al lado visual, digamos, no quería... Nada innovador. Porque no quería nada innovador en su posición de poder como señor de, de Peck, Tradicional. Un discurso tradicional, incluso en la parte visual, tiene que ser tradicional. Pero 20 años antes, antes de ese documento, ya se pintó esto. En Amiglán. ¿Qué está? Pues, así, cerquita de, de pues, ¿no? Este... Y aquí era obviamente lo contrario La persona que encargó ese libro Dijo yo quiero un documento moderno Ponme todo lo que traen esos españoles Quiero papel español Bueno en ese caso italiano de Genoa, este Quiero que, se, que, se, que sean folios no no quiero esas cosas que se doblan así, ¿no? Es ese paralelo de antes ¿no? Quiero un libro este, con folios en papel Come sombra y perspectiva, mira como la manta, la tilma da la vuelta por las piernas, hasta los signos del calendario misteco ya traen sombrita para el peinernado ya, ya es 3D, ¿no? mira nomás la hoja del maíz, este parece que sale de la hoja y se dobla así con su sombrita y todo. Obviamente quería introducir novedades aquí. La propuesta era hazme un libro nuevo, de esos nuevos, de los últimos, ¿sabes? Que de la tecnología, este, X, este, F, de lo más nuevo que quiero, el nuevo iPhone, digamos, este, no, no algo tradicional, claro que estaban atados a usar im imágenes o estilos que no podían soltar, pero a todos luces ese documento para 1540 era sumamente innovador, entonces ya podemos saber de que el que encargó ese documento tenía no la intención de una argumentación del problema que sea que tuvo ¿eh? que, quería, que quería esclarecer con ese documento No basado en algo tradicional Pero que ese personaje buscaba argumentar su causa Basado en la alianza con el nuevo poder Así, nomás por el documento ya podemos saber eso Que ese cuate buscaba la, la cercanía con el nuevo poder para argumentar su causa la que fuera y tengo una idea de la, la que fue la causa que, que estuvo atrás de ese documento pero entonces no vamos a terminar a tiempo eh, pero es, una, es un buen ejemplo de que podemos ver que la respuesta de los señores a la misérea era hasta con, contraria uh, en, en, en, cuando nos reducimos a nuestro pequeño mundito de los documentos espectrográficos, vemos cómo, cómo pueden contrastar esas respuestas. Y eso ya nos da a entender de que cuando vamos a usar esos documentos que son el resultado de, de comunidades ya dentro de la administración colonial, que vamos a tener que, tener que muchísimo cuidado en entender cuál es la motivación detrás del documento. Que produce ese documento Ese documento no lo vamos a entender Correctamente Sino primero tratamos de entender Cuál fue la motivación Para su creación Y ese por lo general se olvida Porque nos quedamos viendo los, los, los animalitos Y nos quedamos viendo los monitos Y estamos viendo el documento otra vez Y le vamos a recortar Y lo vamos a ordenar los signos Por animalitos, por monitos, por plantitas Por cosas geográficas, etcétera. Pero con eso no vamos a entender el documento, nomás estamos jugando con el documento. Entender el documento, el gran paso primero es entender por qué se pudo haber hecho, qué fue que lo motivó y qué, qué fue la relación de esa persona que lo encargó con el juego de poder que en ese momento se estaba armando. Porque el siglo XVI fue un constante juego de poder, entre alianzas y no alianzas, de resistencia y aprovechamiento, etc. ¿Dónde se ubica mi documento en ese, en ese compleja red de relaciones? Esa debe ser, pregunta una, uno, para poder avanzar con algo de interpretación, sin nada más este, este, evitar... Eh, Romanticismo sobre esos documentos o simplificaciones, que es igual de, de, de nefasto. Eh, y los documentos pueden ser fantásticos, ¿eh? claro, que después de la conquista se crean casi todo el universo que tenemos. Para más o menos dar cifras, estamos hablando de unos 50 documentos pictográficos de la Misteca, de los cuales 12 todavía se encuentran en sus comunidades, ¿no? como 38. Están en otros museos Yo no distingo si está en Berlín o en México Igual están fuera de su comunidad Y fueron robados Porque también los mexicanos saben robar documentos ¿verdad? O sea, no, Para mí no importa No es una cuestión de nacionalismo O sea, si está en la Ciudad de México En el Museo Nacional de Antropología Está igual de inaccesible Como si estuviera en Nueva York Porque trata de ver el documento Y buena suerte, no lo van a ver O sea, igual está desconectado Y sacado de su contexto y nada más, los que son nacionalistas van a decir que está mejor que está en México, que está en Nueva York. Igual, es igual. No es accesible y está fuera de su contexto. Entonces, yo distingo entre un universo de aproximadamente 50 documentos, de los cuales 12 se conservan en las comunidades, y de los cuales solamente 4 son prehispánicos. O sea, 46 son después de la conquista. En realidad estamos estudiando un mundo ya de la colonia. Aunque nos encanta decir que prehispánico, prehispánico, prehispánico. No, son documentos coloniales ya. 46 de esos 50 son coloniales. En 46 de los casos aplica esa pregunta, ¿cuál fue su ubicación en el juego de poderes que se daba? ¿Cuál fue la motivación para su creación? Pero más importante, lo que aquí quiero enfatizar cuáles fueron los cambios que se fueron induciendo y creando, generando en ese tipo de documentos, en los géneros, en el tipo de documento que se estaba este, produciendo, este, como respuesta a esa situación nueva de la colonia. Hay respuestas que parecen, parecen sumamente tradicionales. Este, Pienso en su de Zacatepec, un maravilloso documento, es fantástico, complejo, un maestro pintor, obviamente. El estilo es muy similar al cual dice Botley, es muy, estilo, muy buen control de estilo. Se ve que fue alguien este, formado en la mejor escuela, digamos, prehispánica. Eh, lo interesante es que aquí conecta con la historia de la Mixteca Alta, es el famoso Cuatro Viento, que va a mandar a alguien a colonizar la cuenca de, de Zacatepec, aquí bajando por el camino, o sea, podemos seguir ese camino.